Cada vez que te encuentres con kilos de dinamita y un caballo muerto, es importante no dejar el cadáver a la intemperie si hay depredadores. Tras deserrarlo, para evitar proyectiles, es necesario distribuir la dinamita bajo el cuerpo. La cantidad de explosivos depende del tamaño del animal, la situación y la época, aumentando si está en el hielo, en invierno o si se trata de un alce.